Ahorita voy a saludar a, a don Roger Vega, que es el presidente del equipo del Municipal Corredor y que también lo vemos por acá. ¿Qué tal, don Fernando Marín? Ah, mire, ¿qué, qué me dijo don Fernando? ¿Qué me dijo usted de don Víctor? Ah, ¿Qué me dijo usted, don Víctor, ahora que estamos en vivo acá? Don Víctor, el nuevo alcalde. Sí, el, no, el alcalde, correcto, El alcalde claro. y el nuevo a partir del primero de mayo. Sí, sí, a partir de... no, no, ya, ya está fijo ahí. Qué manera, ¿verdad? Yo, yo Ay, creo que sí. más bien debe eh, de... de, de, de, de, de Sí. Debe, debe de, de, de, de, de, de conseguir otra silla porque ya esa se le va a gastar <risa> Ya tiene gastada, ya tiene otra nueva, tranquilo <risa> Qué bueno, qué tal don Víctor, buenas tardes, qué gusto saludarlo No, muchas gracias, aquí compartiendo con la comunidad del barco y apoyando a nuestro equipo verdad ¿Cómo lo vio el equipo? Muy bien, muy bien, lo vi muy bien, este, por, no había tenido la oportunidad en algunos momentos anteriores Por, claro, las, claro. por el trabajo y, y, y el trabajo político claro, también político. Pero este, lo vi muy bien hoy, se, se desenvolvió muy bien y sacamos una buena, muy buena ventaja verdad para eliminar al al equipo de corredores. Dice don Álvaro Quiroz que está así. Bueno, siempre esperamos que, que así sea, ¿verdad? este La, la, la idea no, no, no se quita de la mente, tenemos que seguir trabajando y, y si está así, pues todavía tenemos que trabajar más duro para seguir adelante, ¿verdad? No, y el apoyo que tiene de parte de la municipalidad, el equipo huarqueño. Ah. No, no, gracias a Dios, de alguna forma hemos podido venir apoyando al equipo desde hace bastante tiempo. Este, a veces la gente no, no se da ni cuenta, pero por ahí estamos este, ayudándole de una forma u otra para que nuestro cantón pues pueda seguir adelante y tenga, tener un, un equipo de, eh, representativo y, y de buena calidad. Don Víctor, viene buenos proyectos, ¿verdad? Para, para, para el, el, el. ¿Cómo le diría yo? ¿Tejar o el Huarco? ¿cómo el, huarco, el, el, huarco, el, huarco. Huarco, el huarco. Viene buenos proyectos. Ya vi que están realizando un puente de doble vía allá en Tobosi. Me parece que es interes interesante. Ahora, los cuatro años más que vienen para usted, don Víctor, me imagino que por su mente pasan cosas importantísimas. Sí, claro, es lo que yo le, le, le decía y le comunicaba a la gente. Nosotros este no prometíamos hacer, ya estábamos haciendo. Y. A la vista está que los proyectos han seguido, no han tenido ni, ni, ninguna, ninguna este, eh, cosa que, nos, que los haya frenado, la, la, el trabajo ha venido este, parejo, eh, sin política o con política, eh, para aquella gente que decía que hacíamos las cosas con fines políticos, pues ahí estamos, seguimos trabajando, ahora ya no estamos en política y la gente sigue recibiendo sus proyectos, sigue seguimos atendiendo sus necesidades y vislumbramos un gran futuro para nuestro cantón, este, planificando, eh, obras que, que van a venir a hacer de, de mucho bien para todas las comunidades Excelente, gracias Don Víctor, muy amable Muchas gracias Don Oscar, un gusto un placer de saludar al alcalde eh, de la Municipalidad del Huarco